irradiar luz me tomo solo un minuto voy a volver mi atención hacia dentro de mí me visualizo como si fuera un faro de luz fuerte firme estable esparciendo luz hacia cada rincón iluminando el camino para otros como si desde mi interior esparciera luz de amor, de paz, de alegría, fortaleciendo a otros en su viaje de la vida.